Hoy os traigo Resident Evil 7. Hey, muy buenas monstruitos. Porque si no, la vamos a tener un poco jodido. Vamos a coger la escopeta esta rota y la vamos a intercambiar, ¿vale? Entonces ya nos podemos ir con la escopeta. Y aquí ya más o menos era por donde nos quedamos, ¿vale? Ok. Vale, voy a guardar de nuevo la partida para tener ya este punto de guardado, por así decirlo, ¿vale? Y ahora ya, chicos, mirad, lo que vamos a hacer va a ser eh, coger la la llave de, de la serpiente, me parece O oh, no, no era la llave de la serpiente, no era la llave de la serpiente, vale me estoy adelantando yo Vale, vamos a ir con... ok Con la, la pistola, ¿vale? Vamos a coger una llave Está en esta habitación Pero dame un momento Porque aquí, si no recuerdo mal Se me había olvidado una llave Vale, vale, vale, vale. Okay. Me había salido un, un bicho, ¿vale? Por eso me he ido corriendo okay, Vale, vale Vale, pues nada Vámonos hacia la... La llave que nos hacía falta ¡Ay, ¡Oh, hijo de puta! <risas> madre mía, qué susto, por Dios Me... Ay, la madre Lo parió Ay, qué mamón Ay, qué mamón, qué mamón, qué mamón Este sí que no me lo paraba, ¿eh? Este sí que no me lo paraba Pero para nada, ya os digo Vale, he cogido la de moneda antigua. La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí porque ahora mismo no quiero llevarla encima, ¿vale? Porque no me va a hacer falta para nada. Eh, tres curaciones. Vale, vamos con esas curaciones de mientras. Y lo que sí que voy a hacer, chicos, voy a hacer cargar la... <risa> la escopeta porque si no al final me van a niñar y no quiero, ¿vale? Aunque debería de guardar la munición para el... El tío este que acabamos de ver, ¿eh? Que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, vale. A la vez. Ok, aquí teníamos también una... un puzzle que lo vamos a hacer ahora. Era muy fácil. A ver. Vale. Ok. Y el puzzle, chicos, está aquí, que la otra vez abrí todas las trampillas. Eh, sería 3 A y una huella, ¿vale? A ver, ya sabéis que si visteis el, el de este, el directo, el que no es válido. Vale, era esta. Era esta de la huella. Y ahora aquí se nos abría esta. A ver, Me sale este bicho. Déjame... Vale, vale, vale, lo he hecho de lujo, lo he hecho de lujo, vamos <ríe> Lo he dejado encerrado. Vamos a guardar por precaución únicamente, ¿vale? Porque no quiero líos, ni movidas, ni cosas raras Voy a guardar un, un momentillo la partida, simplemente Para tener ya conmigo la llave esa Y eh, me voy a ir ya hacia la habitación esta, digamos, la de la tercera cabeza, ¿vale? De perro eh, Voy a guardar por aquí mismo, a ver Uf, ahí me he puesto bastante tensa, ¿eh? <ríe> Madre mía. Joder. Eh, vale, una. Uf, espérate que... una cosa que sí que me voy a llevar va a ser eh... la medicación esta, ¿vale? La pólvora, sí que la vamos a cambiar ahora con la munición que tengo. Y la munición esta me la voy a llevar, que la he visto antes y no la he cogido, ¿vale? Esto me lo llevo. Y. No sé si algo más, ¿eh? De momento creo que no. Vale. Ok. Pues ahora sí que sí, nos vamos a meter ya en una zona un poco chunga. Porque va a venir el papi de nuevo. Y ahora ya sí que vamos a tener como un combate final, por así decirlo con él. Y espero vencerle porque la otra vez me costó un pelín. Pero esta vez yo creo que lo vamos a hacer bastante bien, ¿vale? A ver. Venga, vamos, con esto, este, uff, aquí no está, no está, no está, vale No, está, no, está. no ya, me, ya me han cogido, ya me han cogido Ya me han cogido, ya me han cogido, ya me han cogido Nada, me he metido yo aquí, el tirón, ya me han cogido ¡Abrete, oh, ábrete, ábrete, ábrete, ábrete, ábrete, ábrete! ¿Me voy a el niño otra vez? Vale, vale, vale ¡Qué mal, eh! Aquí, mirad, chicos Lo podéis hacer muchísimo mejor Sin que os toquen ni siquiera Lo que pasa es que se me han metido los tres ahí con la cara, ¿vale? Esto lo voy a pillar Se me han metido los tres Me van a matar final, creo yo Si no me tocan, por favor No me toquéis ahora ¿Vale? Me voy, perfecto Uf. Eh, Aquí no tenía nada No sé si he cogido algo, ¿vale? Y ahí tenemos la tercera cabeza de perro y va a ser su padre. Y ahora va ella y dice que será su padre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Le encontraré y le haré sufrir. Y tú, amigo, me ayudará. Bueno, este es el policía, ¿vale? Para que no lo sepa, ese es el policía el cual vino a rescatarnos, por así decirlo. ¿Vale? Antes de, de pelear con él, me voy a curar un momentillo. Pero estoy viendo que está demasiado fuerte el juego, ¿vale? Así que lo voy a bajar un pelín. Vale, G. Ay. Ya he perdido yo una bala ahí tontamente. Bien, oye. Me encanta. Ok, vamos a intentar coger eso para poder. No, no me he el medicamento. Bueno, no pasa nada, tengo ahí otro. Vamos a intentar hacernos un medicamento, ¿vale? Aquí vamos a tener ahora una pelea bastante intensa. Que lo tenía por aquí. Esto, chicos, lo sé, más que nada porque esto lo estuve haciendo en un directo aquí en Twitch, el anterior. Pero se me quedó la conexión pillada. Y bueno, pues es lo que tiene, ¿vale? ¡No! Bueno, me... vale, vale. Me curo. Me voy a curar, más que nada porque ahora va a ser un combate un poco chungo. Y antes de venirnos por aquí, para coger la, la llave esa, ¿vale? Que ahora vamos a tener el combate, ya os digo. Vamos a venirnos hacia aquí a coger la, la pólvora, ¿vale? Vamos a hacernos la munición mejorada. Antes de nada. Para intentar cargárnoslo mucho más rápido. Sería con... Vale. A ver hacer no eso la munición mejorada vale que tenemos ahí ahora unas cuantas y eh, lo que sí vale tengo sitio para coger la, la motosierra vale que vamos a pillar ahora a ver gente intentad <risa> animarme todo lo que pueda porque esto va a ser difícil ¿eh? eh antes de nada vamos a ir con pistola ¿eh? vamos a ir con pistola y ya después nos movemos a, a lo otro vale okay. pues a por la cabeza de perro Papá, eh, qué malo eres, papá Con lo bien que estaba yo aquí todo tranquilita Uy, uy, se ha quedado un poco pillado Tiene detrás todo el rato, ya os digo, chicos Tiene detrás todo el rato Me tengo que ir moviendo rápido porque si no después me va a niñar Vale, vale, ya lo hemos perdido un poco, lo tengo ya con un poco de ventaja. Pero aún lo tengo yo muy cerca, ¿eh? Me va, a me va a intentar coger, ¿eh? No, vale, vale. Eh, lo bueno, lo bueno que no me ha dado golpeo ahí, en este momento. Todas las perdidas de las buenas, ¿eh? Dos balas perdidas de las buenas, lo estoy haciendo como el culo Uy, uy, uy, uy, uy papá Tres balas perdidas Me cago en Dios No, que me van a Uf. Papá, me cago en tu prima Papá, me cago en tu prima De verdad Papá, papá Ahora sí te la llevas en la boca, ¿no? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo a... Uf, uf me está poniendo nerviosa <risa> Vale, otra Ahí no le he dado, eh por lo que hay en tu interior. Vale. Va ¡Otra! Vendiñón, vale El campo que tiene bastante grande Toma, otra El pecho El campo que tiene es bastante grande Entonces, pues claro, es lo que tiene no, me va, me va a niñar Ahora mismo me tengo que curar ya Porque si no me voy a... Me va a hacer bastante pupa Vale Ok Nos llevamos la motosierra Y ya lo tenemos en la segunda fase ¿Eh? La, lo importante ahora mismo, chicos, es que yo Digamos, le intente apuntar la cabeza ¿eh? Porque lo que le tenemos que abrir Es el, el grane. ¿eh? Vale. Vale, vale, vale, como ahora Como ahora le tenemos que abrir la cabeza ¿Vale? Vale, con la motosierra lo vamos a hacer bastante bien La cosa es que con las balas Que tengo de las buenas, ¿vale? Le puedo vestirse bastante rápido ¿Vale? Como estoy viendo de un disparo en la cabeza. Para que lo si le doy porque estoy bastante manca hoy, lo siento. Le podemos, le podemos tumbar bastante fácil. ¿eh? Cuando tengamos el muro este tirado, lo vamos a pasar un poco regular, ¿eh? Me va niña. Me tengo que curar, ¿eh? Vale, eh, tengo un botiquín extra que me acabo de acordar ahora que lo tengo ahí en la pared, ¿vale? Y ahora lo, lo cogeré Pero hay que tener primero todavía cuidado Porque llevamos solamente la una transformación Y uff Vale Se viene uf. Vale Tercera Y nos falta todavía otra, ¿eh? Vale, vale, estamos bastante tocados Ahora ya sí que tenemos que tener bastante cuidado Por el hecho de que van a, va a venir a por nosotros a saco Vale, vale, vale Nos tenemos que mover rapidito Llevamos eso, no puedo, no puedo, me va a No Vale, me he quedado sin pistola Ahora vamos a, a escopetar Me van, niña Me tengo que mover oh, Lo mejor que podéis hacer, gente, es moveros en círculo Me va a cortar ¡No! Cúrate, por favor Cúrate, por favor Vale, vale, vale Me quedo sin munición ahora Vale. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Nos, nos movemos. Vale, vale. Lo hemos cogido ahí bien. De, de un principio, porque ya está. Ya se nos ha cogido. A ver, se quita Por favor, papá. No te me pongas tan rabioso que yo no te echo nada. Vale, vale. Estoy intentando pararme un poco a ver si le endiña a la pared Pero no tiene efecto ¿Qué? No sé dónde está ahora mismo, ¿vale? Está por ahí Los sacos esto también, Uf. Vale, vale Vale, nos movemos Nos movemos Y me curo, ¿eh? Me curo que si no al final me mata, ¿eh? Vale, ahí le he dejado medio cargador Ahí le he dejado medio cargador Yo espero que tenga eso más o menos efecto Y que me deje ahora un pelín Por favor Tengo que cambiar la munición, eh Lo tengo justo de detrás Así que nos tenemos que mover un poquito, eh Vale, y ya voy con la munición mejorada El prim La primera tanda de balas se la ha llevado bastante bien en la cabeza Pero a ver si ahora podemos ir con la segunda, eh en cuanto... Yo creo que le disparo una vez más Vaya por la motosierra Y eh, es lo que tenemos que coger ahora mismo, ¿vale? La motosierra A todo, todo hostia Porque si no después nos no revienta, ¿eh? Vale, vale Vamos a intentar pasar un poco por los cadáveres A ver si así lo despistamos un poquito Ahí está, perfecto Vale, se ha hartado Se ha hartado Vamos a ir a por la motosierra ya la motosierra, por favor, dámela. Dámela. Vale, y viene, viene ella por nosotros, ¿eh? Viene ella por nosotros con la motosierra, ¿eh? Nos movemos, que ese es su ataque fuerte, por así decirlo, ¿vale? Y no quiero que me corte otra vez por la mitad, como me ha pasado antes. De bandiña, de bandiña... Uf, uf, uf. Estoy pasando bastante mal, eh ya, ya os dije la primera vez que <ríe> El combate Por así decirlo En espacio cerrado Me costaba muchísimo Me va a niñar. Vale, vale, vale Vale, vale Nos tenemos que mover un poquito No lo veo bien Con los sacos hechos de carne Que es un problema también, la verdad Pero bueno Me va a niñar Ahí me dio una hostia Ahí me dio la segunda Este personaje tiene dos ataques, por así decirlo, ¿vale? Uno en el cual tendiña te y. Es que me cago en ti. Los sacos estos de carne me están molestando más de la cuenta, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? No, me va a coger otra vez. Me va a coger. Sí, voy a morir, hijo, ya lo sé. Encima del juego como que se me está ralentizando un poco por los sacos esos de, de, de carne, Uy, y que.. Eh, exacto. Y me está costando un poco más de verlo, ¿eh? A ver, por favor, papá, ¿eh? Tranquilícese, ¿eh? No, me va a endiñar. Me va a endiñar, ¿eh? Vale, viene, viene, viene, viene, tranquilito, señor, tranquilito es que no le estoy dando ni una, no le estoy dando ni una. Vamos con la escopeta, eh. Que por esta, por, por la escopeta por, por lo menos tengo algo más de rango, eh. Porque con la pistola no le estoy ni, ni, niñando ninguna. ¿eh? Estamos en el primer eh, transformación que tiene, por así decirlo. Vamos a ver si aguantamos con la motosierra. Un poquito, aunque sea. Nos movemos, nos movemos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Nos movemos y vamos a, eh, a por la segunda, ¿eh? He gastado creo que dos botiquines únicamente tengo seis, ¿eh? Así que no voy tan mal. Creo yo. Ahora es cuando me mata. Mierda. No tengo munición, tío. Entrar a punto cuando no tengo munición. A volver. Ahora es cuando tenemos que aprovechar nosotros e intentar movernos de aquí porque no va a venir ya. Vale, un saco de carne menos. Perfecto. Vale, vale. Otra más. Venga, venga, venga, que puedo, que puedo, que puedo, eh. Nos tenemos que mover, ¿eh? Siempre en el lado contrario de él. Oh, Me ha quedado sin voz, eh. Te van niña. Vale, vale, vale, vale. Esa me la he llevado por tonta, eh Esa me la he llevado por tonta, ya os digo Vale, vamos a recargar corriendo Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, vale, vale, vale, vale Uf. No, no voy a morir, vas a morir tú Me quedan dos ataques más Vamos con la motosierra rapidito Vamos con la motosierra No me lo puedo creer que me lo ha pasado, tío <ríe> Bueno, eso me lo obviamos eh, No le vamos a ver las patas Uf, Vale, vale, se ha visto un pelín Y, y nada, eh, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero yo creía... <ríe> Hoy le quedaba un ataque más, ¿eh? Lo bueno es que hemos aguantado el muro. Este de en medio. Y... y no nos ha tocado, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuántos botiquines? Mira, me han sobrado hasta botiquines. Solamente he gastado dos. Ahora mismo sí que lo he hecho bastante bien, ya os digo, gente. Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado bastante. No vea, vamos. Vale. Estoy viendo que la conexión vaya bien. Que no se me caiga el directo. Que no me gustaría, la verdad. Ok. Y ahora sí que sí, chicos, nos vamos a ir, ¿eh? Ok, vámonos por aquí Ya por ahí, aquí ya no me he dejado nada, creo Creo que no me he dejado nada, así que nos vamos a ir corriendo y ahora tenemos que pasar otra vez por el pasillo este de la, de la muerte, ¿eh? Muerte y destrucción Vale, nos vamos Y aquí creo que ya no me he dejado nada más, ¿eh? Pero estoy por echar un vistacillo antes de nada Por si acaso Pero yo creo que no me había dejado nada más Y este creo que es la, la llave de la serpiente, ¿no? Lo que me había dejado por aquí ¿Eh? Vale, sí, la llave de la serpiente Ay, amigo Vale, vamos a... No me lo puedo creer Ay. La curación fecha ¿eh? Siempre le doy al botón que no, ¿eh? <risa> pues nada, el estrés ya lo sabéis dónde está Nos vamos ahí hacia arriba ¿Vale? Y, y no sé si me deja algo más, ¿eh? Aquí en la parte esta, pero bueno Ya si, si me deja algo lo, lo, lo miraré en un futuro Vale, chicos, ya tenemos las tres cabezas y La abuela Aquí, ¿verdad? Hasta aquí es donde me quedé en el último punto, ¿vale? vale que era donde llegué a matar a Jack, por así decirlo Y todo el rollo Y ahora chicos, lo que voy a hacer va a ser eh, Ok, vale, esto lo voy a poner por aquí Lo que va a hacer va a ser eh, Irnos a la parte de, de afuera, ¿vale? A la caravana que teníamos en el exterior Ahí está vale. Yo espero que no se me haya caído el directo, ¿eh? No, vaya gracia Un momento, gente Parece que estoy en directo Lo que sí que estoy viendo es que está un poco como atrasado, ¿eh? Pero bueno, por lo menos hay directo Ok, pues nos vamos hacia la parte de esta de aquí afuera Que era eh, lo que nos faltaba, la cabeza de perro ¿Vale? Y aquí no tenemos problemas, si queréis podemos ver lo que hay Me parece que me he dejado arriba una cajita Que esa pues la cogeré en un futuro seguramente Vale, vamos a coger la, la tercera llave. Y nos vamos hacia el exterior, ya os digo. Ok, vale. Aquí no sé yo si me había dejado algo. Pero bueno. he hecho un vistazo que no creo yo. Y ahora vamos a entrar ahí, ¿eh? A la caravana, que era donde, por así decirlo, lo dejé. Una, una floripondia de esta A ver, ¿y qué tengo? Pólvora, perfecto Ya sabéis que la pólvora nos hace bastante falta ¿eh? no, hay, no hay nada okay. Vale, por aquí tampoco Estoy echando un vistazo, chicos, más que nada por si me encuentro Yo que sé, una moneda o algo de eso, ¿vale? Porque ahora va a ir para que nos hacen falta también Vale, por aquí no hay nada Una cabeza en un bate y tenemos que conseguir esas dos llaves, ¿eh? Que eso no lo vi en el... En el en, o sea, en el directo anterior. Así que lo veremos ahora. Nada, estamos aquí en la caravana, ¿Vale? Eh, los sostenes de Zoe. ¿Vale? Y ya está. Lo que vamos a hacer va a ser ahora dejar las cosillas que me he ido encontrando, ¿vale? Que no quiera. ¿Vale? Eh, la munición... La voy a poner ahí, perfecto, listo. Vale, la pistola esta creo que era una pistola rota, que de momento no me hace falta, así que la voy a guardar también, de hecho, porque no la quiero llevar encima. <coughs> y ya encontraré la forma de repararla, ¿eh? porque ahora mismo no me hace falta para nada. Y ya estáis viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Con tres monedas nos dan como pinchazos de esto, de, de adrenalina, por así decirlo. Eh, no hay nada, ¿no? Vale. Nada. Y que hay. Eh, me siento cada vez más extraña. Bueno, esto ya lo miramos. <coughs> que era como la familia que se estaba convirtiendo, ¿vale? La familia. Eh, es demasiado tarde para ellos, ¿vale? Esta es la familia. Que vimos en el primer capítulo la foto y ya también que nos ha estado persiguiendo ahora. Y tenemos aquí una cinta, ¿eh? La cinta esa la tenemos que encontrar. Esa no, no di con ella. ¿Vale? Y la monedita antigua. Mi intención es conseguir esta pistola, ¿vale? Así que nos hacen falta cuatro monedas más a ver si encontramos las monedas a lo largo de, de lo que viene siendo el juego Espero que sí, que no sea tan difícil Vale, perfecto Pues nada, voy a pillar el teléfono Que no sé si me van a llamar o algo No, comunica, ok Y antes de nada, chicos, voy a guardar la partida, ¿vale? vale Guardando la partida. Perfecto. Ah, qué bien, oye. Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame, Dianitán. Mi familia y yo estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa. Uy, ahora vamos a pelear contra la vieja, si creo. ¿Salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua, no tiene pérdida Vale Hazte lo que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado, te están buscando Vale Ok, gente, eh, tenemos que ir a donde está la vieja, vale, perfecto Entonces, ¿qué me hacen falta? Eh, supongo que habrá allí también una zona de guardado, así que una tontería que me lleve algo de esto ahora mismo por lo tanto, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y eh, lo que sí que vamos a hacer es pasearnos hacia... O sea, vamos a salir de aquí. Y creo que nos tenemos que ir hacia... Hacia esta zona, ¿eh? Porque la otra está todavía que tenemos que conseguir dos tarjetas, ¿vale? Ok. Pues nada. Eh, si acordáis, ¿vale? En el tercer capítulo, me parece, que subí... Que tengo que subir a... Bueno. Voy a subir a YouTube, ¿vale? vale Tendréis un adelanto de la casa esta, ¿vale? Que también venimos aquí como en presencia de mía, ¿eh? Mierda, me deja una caja, ¿eh? Ahora que me acuerdo con munición okay. Vale Ya nos están dando a indicar De que la vieja va a ser un bicho, ¿vale? No <risa> Me acuerdo del nombre de esta señora, ¿eh? Pero es bastante asquerosa ¿eh? Ya os lo dejo caer por ahí Vale, vamos a ir matando bichos de estos porque si no después nos vienen. 8 de febrero de mil. Mira, bicho. Está para allá, ¿eh? Que parece un mosquito gigante. Ok, por aquí verá por dónde vinimos con mía. Supongo que esto, la pasarela esa, la tendremos que subir de alguna forma, ¿vale? vale Oye, oye, oye, oye. vamos ahí con un cuchillo que no quiero que me vengan a detectar eh? go tell and go tell and roadie.